¡Qué negro y qué feo es el desamor! ¡Qué grande se vuelve la peor vida! Si comenzas algo con otro ser procura ser fiel a cada amanecer No saben bien los que lo consiguen lo que significa Mantener el amor. A pesar de los pesares y con ardor. Hasta que la muerte los separa con dolor. Cuántas parejas se rompen con desidia. Cuántas se separan por aburrimiento. Pero aquellas que consiguen llegar. Llegan felices y presumen del evento. Qué negro y qué feo es el desamor, qué grande se vuelve la peor vida. Si comenzaste algo con otro ser, procura ser fiel a cada amanecer. Ay, ay, ay, ay, ay, el desamor ay ay, ay, ay, ay, ay, el desamor Y después de tantos años ves Que nada tienes que decirle a tu querer Que estás sentado a la mesa Y no os veis Abrir los ojos y mirar atrás, aún os queréis. Que nos llegue esa gran tristeza, de ver cómo aquel amor se desvanece. Solo porque esperamos, recibir no damos, solamente por eso que solo nos quedamos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 De ver cómo aquel amor se desvanece. Si comenzaste algo con otro ser, procura ser fiel a cada amanecer.